Con esto que acabas de decir, yo aprovecharía, porque la gente con la competencia digital también piensa lo mismo que tus compañeros de trabajo. De la que te mandan el boletín al correo, de la que te la descargas a la tableta, es como ya si te lo abrías ¿Eso no pasa así automáticamente? Pues no. No. O sea, tú lo decides a tus compañeros. Para, para que yo les diga a los míos sobre la competencia digital. Que, que inevitablemente... Eh... Hay, que, hay una primera fase de estudio individual de lo que, y de lectura de lo que es el articulado de un decreto donde a partir de ella te surgirán algunas dudas y entonces es cuando entramos nosotros para resolverlas. Pero por más que yo predique, no voy a entrar en todo, es imposible, además es imposible que yo te lo pueda decir, pues es imposible que tú lo percibas, muchos matices que están aquí y que están con una determinada intención. Por ejemplo, eh, algo que es imposible de entender en el articulado es el apartado que metimos para referirnos a esos itinerarios integrados. ¿Qué? ¿Por qué está motivado ese apartado? Ese apartado, yo ya sé, es esotérico, ya lo sé, pero ¿por qué está motivado? Porque, hombre, no vamos a poner en un decreto un artículo que nos lo recurran al cuarto de hora Entonces, ponemos un artículo que nos da pie para luego mediante unas instrucciones poder decir esto se traduce en... ¿Entendido? Pero hay que decir, ¿no? Hay que decir. Pero, ¿eh? Eso... De la gente tiene que decir que hay que leer y que el conocimiento solo por descarga no se genera, ¿no? Exactamente. Vale, vale, te agradezco.